No podrás nunca abandonarlo Aunque esté derrotado, lo seguirás Aunque el ánimo te hunda, caminarás Algo que nunca ves te empuja, es el destino Qué palabra con más misterio ¿Qué palabra con más incógnitas? Nadie sabrá nunca lo que va a pasar Todo eso se encierra en una palabra Destino A cada uno nos tocó uno Un destino Es un camino que no se ve Pero emprendes sin darte cuenta, sin saberlo, vas llegando Aunque te falte a veces la fuerza, lo sigues, el destino No podrás nunca abandonarlo, aunque estés derrotado lo seguirás Aunque el ánimo te hunda, caminarás algo que nunca ves te empuja Es el destino Muchas veces estarás convencido De que eres tú el que marca el camino Que nadie puede cambiar tu voluntad Pero el que te guía y te lleva adelante es el destino Si vences o no, te ganan en tu larga o corta vida. No es porque tú seas fuerte o débil. No es porque tu voluntad lo pueda. Existe solo una razón que te lleva, el destino. ¿Qué palabra con más misterio?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 aunque el camino te hunda, caminarás. Algo que nunca ves te empuja. El destino.